Saludos y bienvenidos a este video tutorial de Kacheme.org en el cual vamos a realizar un ejercicio de optimización con Python empleando la herramienta CVXopt. Esta herramienta eh, se puede descargar desde la web eh, con el conjunto WinPython. Es gratuito, la instalación es sencilla mediante WinPython, es open source eh, emplea el lenguaje de Python, por tanto, el que lo conozca o haya trabajado con él anteriormente no le va a resultar muy ajeno. Eh, puede emplear matrices para la resolución de problemas de optimización, que, como veremos a continuación. Y bueno, y como curiosidad, decir que lo desarrollaron Anders, Endal y Vandenberg, que son tres investigadores, y que lo utilizaron para su trabajo y luego lo, lo abrieron para que cualquiera lo pudiera emplear. En este video tutorial vamos a resolver un problema de programación lineal bastante sencillito que consiste en minimizar menos eh, 4x menos 5y, que está sujeto a unas restricciones, es igual de desigualdad en este caso, que es 2x más y menor o igual que 3, y x más 2 y menor o igual que 3, donde x e y sean positivos. Y lo vamos a resolver de forma matricial, que es como digamos la forma más estándar en la que Cvxop resuelve las cosas, los, bueno las cosas, los problemas que haya. Y eh, lo vamos a resolver también eh, considerando las ecuaciones de una manera independiente, sin necesidad de agruparlas de forma matricial. Bien, vamos a realizar el, el ejercicio y para ello abrimos el Python de Notebook, que se puede instalar con el WinPython, cuyo enlace de descarga he puesto en, en la descripción del vídeo, en la descripción del vídeo también he puesto un video tutorial de los compañeros de Pibonacci, donde explican un poquito cómo trabajar con e Python de Notebook. Y luego me gustaría comentar también antes de comenzar el ejercicio, que siempre conviene que vengamos aquí, pinchemos y le pongamos al Notebook que abramos el nombre que, que queramos. Este por ejemplo lo voy a llamar Optimización, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces para que luego siempre sepamos, eh, seamos un poco ordenados y sepamos dónde cuando tenemos los archivos a qué se refiere cada uno de ellos así es que bien, vamos a empezar a trabajar entonces en primer lugar eh, lo que hay que hacer es eh, llamar al programa, ¿cómo se hace la llamada del programa? bueno pues escribimos lo siguiente from cvxopt import eh, y asterisco, con el asterisco hacemos referencia a que todas las funciones del programa cvxopt las importemos, en este caso como vamos a modelar es, quizá se pueda realizar también con llamar a cvxop.modeling y de esta manera eh, estaríamos importando, importando todos los archivos que haya dentro de cvxop.modeling Entonces el problema tenía dos variables, que eran x e y, entonces vamos a definirlas x es una variable y pues, abrimos y cerramos paréntesis, no le indicamos nada y con i exactamente igual. Y le decimos que es una variable. No he comentado que esta, este problema se puede resolver de dos maneras, en forma matricial o forma por ecuaciones separadas. Es, inicialmente lo estoy haciendo por, eh, con las ecuaciones separadas, y posteriormente será con, con forma matricial. Bueno, bien, una vez tenemos definidas las dos variables, ahora vamos a escribir las, las restricciones del problema, a las que está sujeto. Entonces, por ejemplo, la llamo r1, y r1 digo que es igual a... 2 por x más y, que era la primera ecuación, que tiene que ser menor o, igual, perdón, menor o igual que 3, que era la primera restricción. La segunda, R2, es x más 2y, también igual o menor que 3. Y luego añadimos como restricción que X y que Y sean positivas, por tanto, R3 es igual a que X sea mayor o igual que 0 y R4, la restricción 4, que es que Y sea mayor o igual que 0. Ahora, una vez tenemos definidas ya las ecuaciones, eh, habría que definir la función objetivo, que bien la podemos definir aquí como otra ecuación que podría llamarse FOD y escribimos la ecuación no objetivo que fuera, pero en este caso, como es una ecuación objetivo que es eh, corta, se escribe rápido, podemos hacer lo siguiente. Llamamos como queramos al, al, pro, al, al, al programa, le ponemos por ejemplo LP, LP1, y decimos que LP1 es OP, que, quiere, que es como CVXOP Modeling Entiende, es como of modeling llama a la optimización, y entonces abrimos paréntesis y aquí escribimos el nombre de la función objetivo que es menos 4 por x menos 5y. Aquí si hubiésemos puesto el valor fo y fo lo hubiésemos puesto aquí, y hubiésemos puesto la ecuación aquí como fo, pues aquí habría que haber puesto fo. Pero bueno, que esto es lo de menos. Esto en caso de que la ecuación fuera muy larga, yo como ya he dicho, no lo he hecho así. Y ahora hay que escribir las restricciones. Bueno, pues ponemos esa coma, abrimos un corchete y escribimos las restricciones, que son R1, R2, R3 y R4. R1 y separado por comas, R2, R3 y R4. Cerramos corchete y cerramos paréntesis. De esta manera tendríamos ya hecho el, eh, la definición del problema de optimización y ahora habrá que pedirle que lo resuelva. Para ello escribimos el nombre con el que lo hemos definido, LP1, Punto solve. Le decimos que nos lo resuelva y abrimos y cerramos paréntesis. Y además eh, le podemos añadir que nos diga si el problema es óptimo o no. Por ello le ponemos el LP1, que es como lo hemos llamado, y el estatus del problema. Si es óptimo, si es, no es óptimo, además. Y entonces para poder ejecutar el programa eh, hay que eh, pulsar intro y a la vez... Eh, la flecha que hace mayúsculas las letras, es que no recordará su nombre. Entonces eh, pulsamos ambas y el, el, el, el CVXOP resuelve el problema y además nos dice que es óptimo. Entonces una ventaja que tiene el notebook, que esto no ocurre con si empleas la consola de Python, la ventaja que tiene el Python notebook es que puedo volver a la sentencia... Y puedo añadir más cosas para mi interés. Como vemos, como vemos aquí, nos da una serie de resultados, pero no nos dice el resultado óptimo ni el resultado de las variables. Entonces, eso hay que indicárselo. ¿Cómo? Bueno, pues escribimos que nos lo muestre. ¿Cómo muestra Python las cosas? Escribiendo la palabra print. Entonces, escribiríamos print, que nos muestre, por ejemplo, el valor de la función objetivo. Entonces, para el ep1, que es el valor de la función objetivo, que es esta... Le decimos que nos dé el valor, que en inglés es value. value. Y entonces, abrimos eh, y cerramos paréntesis porque no le queremos indicar nada. Y cerramos el paréntesis de print. Entonces, ahora hacemos otra vez lo de alt y e intro. Y nos aparece el valor de la eh, función objetivo que es menos 9. Que es este que está aquí marcado y que además nos dice que la función objetivo es -9. Eh, si queremos el valor de las variables, eh, venimos ahí también y entonces ahora le decimos que nos muestre una variable. Entonces le decimos print, abrimos paréntesis y le decimos que nos dé el valor de x. x value y podemos hacer lo mismo con el de y. Print el valor de y. y punto value. Y entonces hacemos alta intro, lo ejecutamos y vemos que nos da el valor 1 en ambos casos, el de x y el de y y 9, menos 9 para el valor de la función objetivo. Resolver el problema de forma matricial requiere que nos detengamos en esta diapositiva. En ella lo que se observa es que la función objetivo se puede definir como un, un vector de que hemos llamado C transpuesto que está multiplicado por otro vector con las variables y eh, las restricciones eh, se, agru se agrupan en, dentro del, de la ecuación que se ve aquí, que es a x menor o igual que b, donde a son los coeficientes de cada una de las variables, que sería 2, 1, 1 y 2, y eh, como es menor o igual que 3, o sea, menor o igual, eh, esto lo podemos aprovechar, el, no tendrá que hacer ninguna transformación, y eh, lo podemos resolver de, de esta manera, es que haciendo escribiendo los coeficientes y resolviéndolo así eh, directamente como se verá en la se verá a continuación. Bien, pues vamos a empezar con el problema. En primer lugar, hacemos la, la llamada del programa. Entonces escribimos con cvxsoft import y escribimos el asterisco. ¿Por qué cvxsoft y no cvxsoft modeling? Porque eh, nos hace falta llamar también a las matrices y entonces eso está dentro del programa cvxsoft en general y por tanto pues ponemos todo y así todo lo que nos haga falta ya el programa no importará eh, Llamamos a las variables en este caso tendríamos x e y pero si escribimos x decimos que es la variable y decimos que hay dos dos variables escribiendo un 2, el programa entiende que es un vector de, de longitud 2 definimos la matriz a. Decimos A es igual a matriz, matrix, escribimos, y luego ahora la definimos. Entonces la definimos en primer lugar como un vector 2, 1, seguido con el punto, y en segundo lugar otro vector que es eh, 1, 2. Y cerramos los corchetes y el paréntesis. Eh, luego definiríamos la matriz B, que es la matriz de, de los coeficientes independientes. Y escribimos el que tenía valores de 3 en ambos, en ambos casos. Cerramos. Y finalmente definiríamos C, que es la matriz de los coeficientes que multiplican a las, a las variables de la función objetivo. La definimos también como una matriz, en este caso, en la que los valores son menos 4 y menos 5. Cerramos corchete y cerramos paréntesis. Ahora eh, definiríamos la desigualdad, que podemos ponerlo como rest de restricción, por ejemplo, y cada uno que ponga el nombre que quiera, que es a por, a por x, que tiene que ser menor o igual que b. Y ahora ya, pues como hacemos antes, definimos el, la función, el problema, LP en este caso, le decimos que es optimización, le decimos que nos haga DOT, que nos haga la multiplicación, esta es la función objetivo, la multiplicación entre C y X, X son las variables y C es lo que va a transponer, va a hacer la transpuesta, y luego le decimos que tenga en cuenta la restricción de la de REST, como la hemos llamado le diríamos que el ep.solve para que lo resuelva le pondríamos también esto el que quiera, el status para que nos diga si es óptimo o no y podríamos eh, resolverlo ya sin, sin problemas entonces pulsamos del e intro y nos dice únicamente que es óptimo bien pero no nos da el resultado entonces para ello escribimos que nos diga el resultado print y el Objective y le decimos que nos diga el valor y al tiempo ya que estamos pues, mira, también le decimos que haga lo mismo con con el valor de, de las variables el valor de x cerramos, hacemos del intro y nos da como anteriormente la para la función objetivo menos 9 y para las variables 1 y 1 Muchas gracias por su atención esperamos que este video tutorial les haya servido de ayuda si tienen alguna duda, pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales o del correo. Y de nuevo, muchas gracias y un saludo.